hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal esta semana os traigo esta bolita de nieve muy fácil de hacer con esto cera de gel vamos a poner a fundir la cera en gel vamos a echarla la ponemos eh, siempre al baño maría En Una cazuelita que no utilicéis con otras ceras, por favor, para no, para no mezclar Este es el molde que vamos a emplear, es un molde normal de, de esfera Y vamos a emplear también la mecha encerada Este muñequito de nieve, va a poner dentro Nada, un poquito de plastilina, un pincho y cera maleable emplearé también en lámina para los para lo final. Bien, empezamos. Vamos a ponerle mientras seguimos esperando que se vaya fundiendo la cera, vamos a poner la mecha. Así por, ahí. por aquí que salga así un trocito como dos centímetros y medio tres centímetros para hacerle al final el caracolillo le ponemos un poquito de plastilina Está un poquito dura A ver. así para que no escapara la, la cera por aquí ¿eh? aunque lleva la, la mecha podría escaparse cerramos el molde bien Cortamos el exceso de mecha Y nos quede lo justo para ponerle el pinchito ah, Miramos a ver que nos entre bien Como pondremos el, el muñeco Porque claro, eh, tenemos un agujero donde va a entrar la cera que es bastante pequeñito Bien, ya tenemos fundida la, la cera recordar cera en gel. no le echamos colorante ni nada bueno no me va a llegar para todo voy a tener que alentar más me parece ahora hasta donde llega si sí, además se me escapó una poquita que no pasa nada esta era una vez fría la quitas muy fácilmente no me llego hasta arriba no pasa nada vamos a dejar que vaya enfriando esto y mientras vamos a ponerle el tutor a, a la mecha Para que se mantenga derecha No quería ponerle aún el pincho Pero bueno Vamos a ap apoyarla simplemente ahora Así más o menos Bien, ya ha ido enfriando Ya he calentado más eh, cera Voy a utilizar este palito para situar el muñeco dentro Ya que tiene un agujerito Uy, se me ha estopado un poquito por fuera, pero ya os digo, no pasa nada. Porque una vez fría es muy elástica y se quita muy bien con las manos. Bien, ahora el gran problema. Vamos a introducirlo sin que se nos escurra para abajo. Vamos a aguantarlo así un poquito, pero creo que voy a, voy a utilizar otro método. Porque claro, está líquido y... Y pesa, aunque no pese mucho el muñequito Pesa y se va hundiendo Si sí, así no puedo estar aguantando todo el tiempo Así que ya idearé otra cosa Mientras sí, vamos a ponerle ahora ya el pincho a la mecha Mira, mientras se va aguantando No me gusta que quede torcido, pero bueno, se va aguantando Ahí Bien ya no tengo frío. Al final, lo que hice fue ponerle un alambrito sujetando en plan muelle desde dentro y se, me ha, se mantuvo más derechito el muñequito. Bien, lo que estoy haciendo ahora, vamos a hacer una base, una base, sí, mejor cuadrada. Una base cuadrada, Y voy a hacer unas tiras, pero voy a hacer una base cuadrada para esta bola. Bueno. Eh, no es normal que quede dentro de la cera estas dos eh, bolitas que ap han aparecido Es que cuando he hecho la, la pastilla de jabón con la cera Había incluido estas dos bolas y entonces ya estaban frías Bueno, lo, lo alisamos todo lo pode que podemos Así, quitamos un poquito más Que nos queda de una, una base cuadradita nada más, eh Porque esto ahora lo vamos a recubrir Bien Ahora Pistola de calor para alisar bien los bordes Es lo que tiene de bueno esta cera maleable Recordar, eh, para la, la peana de la bola mejor eso eh, Cera maleable Las otras os van a resultar muy duras Para poder trabajar Salvo que tengáis ya de un molde y lo hagáis así Bien Vamos a desmoldarlo. ¿Veis ahí el alambrito? Al en azul. Que le puse al final para aguantarlo. Mirad. Ese es el alambre. Con el que aguanté el muñeco. Y ahora saco el alambre. Si no es que se iba todo el tiempo para abajo. Uy, me parece que no nos va a salir bien la mecha Que se ha calentado Vamos a ver qué sale de aquí Vamos La primera parte es fácil, quitar la parte de arriba del molde Y ahora Vamos Efectivamente, se me ha enganchado la mecha Se ha quedado sujeta arriba y no, no lo ha querido la, la vela Vamos a ponerle otra No pasa nada porque es una vela de gel Y le puedes poner la, la mecha cuando quieras ¿Lo ves? Por donde estaba la otra Introducimos esta Que salga un poquito Anulamos Y le cortamos un trocito Para hacer el tiramutón Bien. Tenemos la primera parte Que es la bolita Ya veis que aquí está muy bien iluminada Y vamos a hacer la, la base eh, Podría hacer la típica base circular Pero bueno, me parece más original hacerla así No como todas Si queréis una base circular Pues un corta pastas De estos circulares De circunferencia Corte... Hacéis la cera El grosor que queráis Y para acá vais haciendo una peana Bien, ¿qué vamos a hacer? Ponerle cera maleable en lámina Está un poquito estas es de restos Pero me viene bien porque va a ir tapada después Esta va a ser la capa Que una La cera maleable en taco a la, a la final cortamos una tirita. Ahí. Y nos ha llegado justito. Le damos forma con las manos. A ver, así. Esto es un ratito que tenéis que modelar. Bien. Tirabuzón que habíamos hablado. Eso ya lo dejamos listo para después. Pues bien, lo que estoy haciendo ahora, estoy aplicando calor a la, a la esfera, al gel, para alisar la línea. De unión del molde Le ha quedado una línea Y para borrársela Se le aplica calor con la pistola de calor O con el secador Si no tenéis una pistola de calor Así se ablanda un poquito Y se alisa Esa pequeña rayita Que le queda Bien, ahora Con este Tenemos aquí la bolita Ya veis Ahí quedado con el muñequito Y como si estuviera nevando Con las burbujitas Y la base, la base Vamos a aplicarle otra vez calor Bastante más calor que antes A la pastilla de cera maleable Y ahora A la lámina Así Ya puestas y ahora le cortamos A la roja Una tirita también. Un, eh, puede ser del mismo grosor o más fina, no pasa nada. es Más fina la ponéis eh, bien hacia arriba, que le quede el bordecillo abajo. Así, más o menos. Aún me va a sobrar de esta tira, pero bueno, primero ahora vamos a dejar así. Aplicamos calor. Bien, esta vez bien de calor, eh Ya veis que se nota cómo se va fundiendo la cera Y la, y la ponemos en el contorno Vamos a medir por dónde cortar, aquí Bien Y ahí cerramos bien las uniones Apretamos bien la, una lámina contra la otra Para que se peguen bien, volvemos a aplicarle calor Le cuesta un poquito porque... Bueno, hace bastante frío Entonces se enfría enseguida Ahí ¿Veis? Se le ha quedado una bandita blanca por la parte inferior Bien, vamos a utilizar esta... Es una tira dorada supuestamente tiene eh, se pega pero para asegurarnos voy a aplicarle calor para pegarla con el calor es simplemente decoración de la bolita nada más así con el calor si no queréis ponerle una, una cinta de estas podéis también hacer, pintarle pintarlo con pintura acrílica a los detallitos en dorado o otro color, y ya está la base. Sí. Dale. Ahora, como ya ha quedado bien, vamos a aplicarle el último golpe de calor a esta pastilla para que se una bien la bola de, de gel. Ahí la dejamos, y aquí tenéis el resultado final. muchísimas gracias por seguirme hasta el final espero que os haya gustado y chao